Pues en serio, ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Señores y señoras, recordarán que en nuestro último episodio, el gobierno había intentado tomar la Asamblea Nacional por una vía muy extraña, que era nombrar una directiva paralela. Una directiva que se nombró, al parecer, sin el quórum necesario, sin las votaciones necesarias, y luego... Guaidó y los 100 diputados que le acompañan pudieron volver a Palacio el martes de la semana pasada, después de muchísima presión. En estos días siguen pasando cosas y a eso le vamos a dedicar este en serio. Se lo vamos a dedicar, entre otras cosas, porque ha sido impresionante cómo el propio poder, cómo el chavismo, le ha dado cancha a Luis Parra y a su combo clap, cómo han hecho de ellos unos personajes en opinión pública, entre otras cosas, porque el propio chavismo asumió el sistema de propaganda de Parra y su combo. Divertidísimo, además, la necesidad de la etiqueta de decir, pero son opositores, moscas salen opositores. en BTV, pero son opositores, Claramente. sus notas de prensa salen en las cuentas del Ministerio de Comunicación e Información, salen en todo el sistema de medios del Estado, pero son opositores, conste, aunque haya sido supuestamente electo con votos de la fracción del PSUV. Absolutamente. Fueron además, la mayoría de esos votos. Además unos votos que ya hablaremos más adelante de dónde Carrizo salieron, porque es que ya ni siquiera ha habido necesidad de votos. Básicamente ha sido una toma del de poder legislativo, además una toma incompleta porque no, no fue reconocida por nadie importante fuera del país y además la mayoría de la asamblea, los 100 diputados que se han mantenido con Juan Guaidó igual han sesionado fuera del espacio o dentro y siguen. Así que es como un año raro de resistencia y de parlamento un poco, vamos a decir, paseante, itinerante. Errante. ¿ver? Errante, dado que el espacio del palacio pareciera que lo tienen negado, pareciera que ha sido tomado por fuerzas militares y paramilitares fuera, porque tenemos acciones de colectivos, contra prensa y otras, y otras cosas. Pero queríamos comentar algo y es que el guión del poder, el guión de quien se tira esta jugada que es más o menos esta, nombrar una directiva paralela que pueda aprobar endeudamientos, créditos y otras cosas y que permita nombrar una directiva del CNE cómoda para poder hacer unas elecciones legislativas. E ese guión del poder sigue su curso ¿Seguro? Y se sigue hablando de elecciones Y se habla de elecciones de una de las peores maneras Que es a través de la militarización Ahí Nicolás ha sido yo creo que demasiado abierto para unas cartas tan terribles como las que propone pero como la agenda electoral es la columna vertebral de toda la exposición pública del chavismo bueno Nicolás le ha dado curso a esta historia y por eso ha halagado de una manera importante el progreso de la milicia nacional bolivariana y lo que comenzó como un ejercicio de sumar civiles. Que uh, militarizabas, que, que les dabas algún tipo de disciplina militar, al sol de hoy casi tiene cuatro millones de miembros, al menos es la meta que se proponen en adelante. Impresionantes los comentarios de Nicolás, del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, diciendo, bueno, esto es lo mejor que le puede pasar a un país, así, tener a una sociedad organizada, uniformada, una sociedad que obedece, que sabe de órdenes, formada para atacar y para defenderse de ser necesario. Bueno, chévere, ahí tienes un modelo de sociedad obediente. Y así como hablaron de la milicia nacional bolivariana, hablaron de las redes de ayuda y acción sociopolítica de la mamá de Tarzán y tal y qué sé yo. Porque a esta gente le encanta no solo las nomenclaturas complejas, sino luego jugar con, con sus maneras. Y sobre todo con la confusión entre sociedad y Estado. Lo que han intentado una y otra vez es hacer de la sociedad un cuerpo militante y ese cuerpo militante pues parte del Estado. Lo que hace es matar la iniciativa popular. Ya no existe el pueblo para el chavismo, sino que existe gente carnetizada que depende de ti de cierta manera y a la que amenazas o premias dependiendo de si te honra o no tributos. Si y eso, no, eso tributo. ocurre con estas redes, con las RAs. Eso, esa es la promesa de Nicolás frente a ella. Vamos a recarnetizar a todo el Partido Socialista Unido de Venezuela como si fuese una gentamentazón esta historia. Recordarás que la primera vez que crearon el PSV casi que llegaron o rondaron los 7 millones de inscritos porque la mayoría de la gente obligada. Era gente que tenía que hacerlo porque estaba en la administración pública o porque tenía cercano algún tipo de beca, eh, beneficio, promesa y 7 millones de personas. Tanto que cuando esa base de datos se, se, vamos, se publica, Empieza a haber un matching incluso entre gente que cometía delitos y gente que estaba en la, en la, en la base de datos del PSV y había, era, era una constante. Bueno, oh, cuando cuerpo. lo hagan con no. las nóminas de ese momento, las nóminas del Estado de ese momento y los carnetizados locos, ni te imaginas. Sí, es la cosa masiva. Pero fíjense qué ocurre. Eh, es un año en el que, pese a lo que la gente pueda estar viendo, eh, como estas maromas en la Asamblea Nacional, con una directiva falsa, en realidad el guión del chavismo se mantiene, que es ir a elecciones... Unas elecciones que no tienen que cumplir garantías democráticas, pero la, para la cual sí necesitan cierta movilización popular que van a lograr de dos maneras. Una, moviendo gente a, a partir del partido, o sea, a través del partido, y la otra, a partir de lo armado, de las milicias. Cuando hablamos de milicias, estamos hablando de más de tres millones de personas, según cifras del, del Dicen Estado. Dicen ellos, es decir, así no es. que pueden ser completamente falsas, pero... Es una cantidad de gente que está allí, que permanece en el radar, que puede sentirse bajo la sombra, la protección del Estado, que pueden tener acceso a alimentos o medicina de manera preferencial, algunos de ellos, pero sobre todo acceso a armas que es una de las promesas que se repite una y otra vez desde el poder, que es que se le va a dar un fusil a cada miliciano. Sobre todo, y esto ya es anuncio oficial, para que estén en cada uno de los centros electorales. Lo dijo Nicolás después de decir que el INCES iba a trabajar directamente con CABIN para generar dos millones de uniformes y botas para los milicianos y decir, mira, yo tenía reunido aquí en el auditorio de la Academia Militar a esta gentamentazón que son los coordinadores de la mamá de Tarzán de las cosas estas, de las milicias. No, mentira, estas son las redes urbanas inframoleculares del chavismo dentro de los barrios. Y lo que dice Nicolás ese día es, es buenísimo, porque esto tiene un sistema de organización parroquial. De manera que no haya en Venezuela un barrio una escuela donde se vote, donde no haya varios milicianos que puedan dar cuenta del proceso, que colaboren con el proceso de votación o lo que venga en adelante, que creo. en realidad es un proceso de coerción, es un proceso de llevar a la gente a votar porque debe hacerlo porque si no hay sanciones o ir a votar porque hay un premio, recordarán las elecciones donde había ya no hay dinero, incentivos, bueno, ese, pero había ese dinero el en los puntos rojos si te aprobaban en el carnet de la patria, que Todo lo... es, o sea, es un sistema absolutamente absurdo, pero que no por eso hay que rechazarlo ya, hay que detallarlo, hay que contarlo, se denuncia pero además viene otra gran contradicción Naki, que es anunciar más procesos de carnetización en un país que no tiene cédulas de identidad que no tiene pasaportes mi hermano querido, o que tiene los pasaportes más caros del continente, porque la gente o paga miles de dólares en sistemas ilegales, o tiene que ir a la página web del sistema para pagar 100 o 200 dólares, que a veces caen, que a veces no caen, que a veces te responden, que a veces no y que además, el costo supera por mucho el costo real del pasaporte. ¿Pero por qué si siguen vigentes estos sistemas ilegales dentro del Estado. Ah, que la corrupción ha existido siempre, sin lugar a dudas. Pero el tema es que todo el que está, todas las personas dentro de la administración pública han estado tratando de diseñarse unas medidas para sobrevivir al propio Estado. Al, al salario de tres dólares, claro. Como el Estado es el único que no le da vigencia a un salario medianamente digno y la gente que está atada al sistema público es la única que se rige por salario mínimo un salario que es miserable, tú le sigues dando vigencia a esas salidas dentro del Estado. Tú sabes que existe la corrupción, tú sabes cómo especulan, coercionan a los ciudadanos, pero pana, si a ti te puedes ganar la vida así, adelante. ¿eh? Cobra más caro el pasaporte o la cédula de identidad o los tres mil pasos que tienes que hacer para sacar cualquier documento legal en este país, apostillar documentos, lo que sea. Así se que es le dé rentabilidad, a ese cargo que tienes, échale pierna. Usted, cóbrelo en dólares. Y yo me hago el loco. Yo cumplo con hacerme el loco, con voltear para otro lado, con fingir que aquí no pasa nada. Ese país, entonces, que se intenta controlar desde el Estado y que evidentemente ya no alcanza a toda la sociedad, sino el mínimo necesario para ir a elecciones una y otra vez, o para mover gente en la calle una y otra vez, o para mantener controlados los barrios y cierta parte de la sociedad, es el país del chavismo, que intenta, además, esconderlo, que intenta además dejarlo fuera del radar de la crítica y la opinión pública con un show en la asamblea. Todo eso es lo que se intenta ocultar con barra. Pero mientras tanto, hay otras cosas que van por debajo de la mesa. abajo de la mesa es un esfuerzo que vamos a hacer a partir de ahora para decir en voz alta cosas que el poder quiere que se queden allí a nivel de alfombra, que nadie levante, que no hablemos de eso. Cosas que ocurren y sobre las que el poder no se pronuncia. ¿Qué pasó en Bolivia? Resulta que hubo un cambio político recientemente y han detenido en el aeropuerto del alto, ese que está más arriba de La Paz, a una señora llamada María Palacios Arce. La detienen con cien mil dólares que no había declarado. La detiene además la policía, no es que había una... No. La policía oficialmente detenida. ¿Y esta señora quién era? Una subalterna de Juan Ramón Quintana, el ministro de la presidencia de Bolivia. De todas, de todos los periodos de Evo Morales, un tipo además que como el gobierno venezolano ha financiado al partido Podemos en España, un tipo que ha soltado dinero, pero ha Sí, en cantidades industriales, esta señora la detienen justo antes de abordar un vuelo a Buenos Aires, donde se encuentra Evo Morales pasando, ustedes saben, oh pobrecito, en condición de refugiado político y cuando la detienen y esta mujer tiene que hablar delante de la prensa, entonces, mira. Lupita Ferrer fue una estúpida en su vida. No, Tú no te imaginas el nivel, el desempeño dramático de esta señora delante de la prensa diciendo que ella no tenía responsabilidad sobre eso. Y tenía 100 mil dólares. Pero además, no solamente en un continente donde detienen a niñeras con pistolas o donde detienen a gente con 800 mil dólares de un maletín, como el de Antonini Wilson en Argentina, sino que esta señora, cuando habla a la prensa y cuando llora, dice, este dinero es de PDVSA. A todos que tenía que pagar allá, señor, no, tenía que pagar... Allá. ¿A quiénes tenía que pagar? Gente, a quiénes tenía no? que pagar? A quiénes tenía que pagar? A quiénes que pagar? A A el PDVSA el PDVSA tiene... PDVSA PDVSA? Tiene nivel mundial, PDVSA Bolivia, PDVSA Argentina, y PDVSA Argentina tienen varias empresas, esta mundial. 100 mil dólares en efectivo de PDVSA. en una semana, mosca donde la ONU dice Venezuela ha perdido su capacidad de voto dentro de la Asamblea General porque no ha pagado las cuotas con esta organización. Y la respuesta del canciller de Nicolás es decir... Pero si nosotros no hemos pagado porque las sanciones no nos dejan mover nuestro dinero. ¿Cómo quieren que le paguemos, señores de la ONU? ¿Y cómo llegan 100 mil dólares en efectivo a Bolivia para que de ahí lleguen a Buenos Aires, chicos? Eso es lo que ha pasado por debajo de la mesa. Entonces, Naki, Luis Parra se autoproclama presidente del parlamento él dice yo estoy aquí este, llegaron las personas necesarias yo me juramenté ese juramento esta directiva y ya somos el parlamento venezolano Parra aquí? lo hace además con el apoyo de toda la narrativa chavista que dice, él es opositor, pero Moca tenía quórum, él es opositor y tuvo los votos, él es opositor y es gordito, él es opositor y el un, mechón un le queda quorum, Bello. Un quórum tan tramposo que estaba Francisco Torrealba, que es una persona que fue electa como diputado del chavismo, luego tuvo funciones como ministro, fue ministro del trabajo, por lo tanto no puede volver a ser diputado en este periodo, pero el tipo vuelve, y se funge, mete al hemiciclo además. Como jefe de fracción del psv Y de Luis Parra. No, no, no es que finge ser diputado, es que además de ser diputado, no pudiendo porque violaría la ley, el tipo se cree a sí mismo el jefe de fracción del psv y por supuesto el jefe de Luis Parra, el que le da instrucciones, el que le dice, siéntate ahí, de aquí no se mueve nadie. <risa> Ey, siéntate. mira, para, siéntate. nos quedamos todos aquí nadie se va esa mierda, no sueltas eso y Parra y el mechón brillan y se queda sentadito Pero mirando es que para un lado además Francisco Torrealba es un diputado tan extraño tan dolido de haber dejado de ser ministro de trabajo que se ha dado la tarea ya dos si no tres veces de anunciar él el aumento del salario mínimo o sea, es así como es como una viuda del cargo que, que, que está como tan dolido por eso que entonces el tipo se apura, lanza los tubazos, dice los anuncios antes de que salgan en Gaceta, para, para además hablar de unos aumentos que sí, de miserable a muy miserable. Una cosa que no debió pasar, o sea, claro. decirle a alguien, tranquilo, yo te aumenté, el z Ticket, 100 mil bolívares, loco. Y el salario creo que fue lo mismo. una cosa pero realmente sí, sí, sí. absurda. Ergo, eso, eso no es un aumento es un soplo, una cosa, una desgracia. ¿Qué? Pero en todo caso, claro. Parra dice, yo no me autoproclamé. Claro, como se, se si te lo ocurre? Hice, claro, por favor. Claro, favor. hay una elección. La, los números no dan. O sea, no hay manera. La multiplicación de peces. Bueno, aquí hubo la multiplicación de, de diputados. Diputados más suplentes, más... Más los suplentes de los suplentes, más la prensa de los diputados suplentes. Una cosa absurda. Pero el domingo Parra dice, pana, a mí... Me eligieron 86 diputados y yo tengo cómo demostrarlo. Después el lunes dice... El lunes se le acabaron los 86, redujo la cosa 81. Tengo LC. 81 y además Héctor Agüero del PSUV es el que tiene la lista. ¿Y qué dice el martes? El martes dice que no, que, que por qué Héctor Agüero iba a tener la lista, por el amor de Cristo Redentor, si la mayoría era evidente. Y la votación se realizó a mano alzada. ¿Y qué dijo el miércoles? Estamos revisando los videos para ver quién fue el que levantó la mano, para contar a partir del video. Y el sábado dice, pana, no, no, no es así. Allí había una bojatamentazón de diputados, había 150 diputados dispuestos a elegirme a mí y los malvados de la junta directiva pasada, específicamente Stalin González, se robaron la lista. Se la llevaron, ¿cómo quieres tú que yo tenga una lista? Ni ¿Qué? del Corm, ni de los votantes, porque se la robaron Yo ellos. te digo, la, la inseguridad en este país es no, una no locura. Pero, pero eso hizo que naciera en Twitter el Parra, el parra Challenge, que es <risa> gente diciendo, el perro me comió la tarea. Por supuesto, se me espichó el caucho del carro. Lo que sea, cualquier excusa, pero eso lo que demuestra es que Vamos, el chavismo se busca una gente muy rara para resolverle los entuertos. Mediocre, Pero digamos. entonces nos hace interpelar de dónde sale este señor. ¿Cómo es que logra ser diputado de la oposición? Él y quienes le acompañan. Y ¿Cómo eso pasó también, esto? Y esto también, eso necesita respuestas. Ok. Respuesta uno. La oposición no pensaba que iba a ganar con tantos diputados y empezó a llenar listas con unos líderes regionales y una gente que estaba por ahí que no tenía lo necesario. No les hicieron ni un test. Sal y vale. ¿Segunda razón? Ah, dentro del desempeño que ha debido llevar una asamblea en desacato, tú necesitas algún tipo de compensación económica. Es decir, seducir a esta parranda de mediocre tampoco era muy complicado. Ok. De, hecho, cero... de hecho, dan unas cifras por las que los compraron que dicen, no, loco, por el 10% de esa historia, oh, hombre! Claro. Tercera razón, muchos de ellos pertenecen a partidos donde ellos no tenían mayor capacidad de crecimiento. Por de no hecho, tener competencia. Es una de las razones más recientes de Parra. Claro. Parra dice: No, vale, yo no me autoproclamé porque sí. Yo me autoproclamé porque yo quería ser vicepresidente de la Asamblea y no me iban a dejar. Eso se lo dice además a Víctor Amaya en el diario Tal cual, en una entrevista. Y él dice: No, no, no, como PJ sabía que yo quería ser vicepresidente, entonces ellos lo que hicieron fue esta olla en mi contra. Epa, y el propio día, <risa> oh, Mosca lo dice. Cuando él, eh, igual él ha tenido como una secuencia de excusas para la vida toda, ¿no? Pero en, con el reportaje específicamente de Armando Info, dice que era una reacción de, este, de estos periodistas de investigación contra la investigación que él adelantaba. Porque a Parra se le puede haber perdido la lista de quórum y de votantes, pero no se han perdido las cartas que estuvo entregando por el mundo para lavarle la moral a Alex Saab. Y a la gente de los clubs Ahí están. Así que esas razones se van sumando y hay una cosa que a mí me, me, me gusta y es que cuando tienes estos voceros tan débiles, tú lo que tienes que hacer en realidad es dejarlos que se caoticen. Bastan dos o tres preguntas, basta ser un poco crítico y ves cómo, cómo se caotizan. El propio Parra amenazó a periodistas solo por hacerle preguntas. O sea, es una amenaza para la prensa libre. Y le preguntas un poquito más y termina dando excusas que se terminan contradiciendo. Ayer fue maravilloso, ayer no, el, el domingo fue una maravilla. ¿Cómo se le ocurre enfrentarse al obispo de San Felipe? Por el amor de Cristo Redentor. Siendo el diputado por Yaracuy. Es decir, este señor ya lo conocía. ¿Y qué hizo Víctor Hugo Basávez? Víctor Hugo Basávez le dice, mira, ¿tú sabes cómo es el nombre? Usted se presentó aquí el sábado a la Conferencia Episcopal Venezolana con un bejote de patoteros, de dichos armados, y quería que lo atendiéramos porque sí, porque usted se llama a sí mismo presidente de la Asamblea Nacional y las cosas no son así. Los obispos tienen protocolos, concertan citas y además los estacionamientos se usan con orden. Para eso hay unos puestos demarcados. Y le dice: no, no te vistas que no va sin bendición, hijo, chao, una hostia para ti. Y este señor le responde, le responde. Responde al obispo Víctor Hugo le dice, ¡Oh, no puede ser, yo estoy asombrado, ¿cómo se le ocurre? Mentiroso, así no fue la cosa, nosotros somos católicos, cristianos. Eran... Y obviamente el obispo reacciona y le dice, mira, ¿sabes cómo es la vaina? Yo lo voy a ratificar. Que Usted es lo llegó que pasa. aquí como un patotero a que lo atendiera a juro y porque sí. Y no vale, no. ¿Quién va a la conferencia episcopal con armas? ¿Pero a quién se le ocurre? Pero es que además la movida era muy sencilla. La directiva de la Asamblea Nacional, la de Juan Guaidó, Berry Berribeite, Aguanipe y demás, tuvieron una reunión con los obispos, tuvieron una foto... Y lo que quería parar era eso, una foto. Una foto que dijera, nos reconocieron, nos recibieron. No, Ale, pero es ellos una... también subieron su foto. Ah, una fo Los seis magníficos. <ríe> sí. Tienen que verla, bello, bello todo. Sí, con traje Lindo. De desastre. Que sí. ¿quién es la lipa más grande, todo bello. De ¿Sabes verdad. cómo llaman Guapos. eso? ¿no? El traje, desastre. Sí, sí, Terrible, terrible, ¡Qué terrible, terrible, no, no. Es que de verdad ha sido una semana en la que la gente quizás por cansancio, o bueno, por resolverse la vida, no le está parando a lo político. Pero están pasando tantas cosas tan, tan... Bueno, tan tristes, pero a la vez tan... tan... Cómicas en lo dramático que, que es, que sí, de acuerdo. son una locura. ¿Qué otra cosa ha pasado con este grupo de personas? Que Estefanía Meléndez, quien es la embajadora designada por, go por el gobierno encargado de Juan Guaidó en Bulgaria, tú puedes decir, ¿y qué carrizo hace falta un representante por allá? Pues Estefanía ha hecho su trabajo y ha publicado en redes la carta que entregó Luis Parra, Brito y otros diputados a esos gobiernos, al de Bulgaria y los que están alrededor, para lavarle la cara a la gente de los CLAP. Y les dice, mira, nosotros somos de la Comisión de Contraloría, nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahí no hay ningún indicio de que esta gente haya cometido delito alguno, ¿ah? ¿eh? Todo el sistema CLAP ha funcionado... Bello y Salva Foods ha hecho su trabajo, pero lindísimo. Así que les agradecemos, por favor, dejen la guachafita con este señor y pa'lante. Así que lo que estamos viendo es ah, el conjunto de instituciones en manos de Nicolás Maduro, ¡Ah! Fiscalía, TCJ, Defensoría, esta nueva directiva de la Asamblea, que no es una directiva legítima, pero que va, va a insistir, la Asamblea Nacional Constituyente, a todo el mundo jugándose el mismo guión. El guión es una renovación espuria del CNE, intentar hacer las elecciones parlamentarias que se tienen que hacer en 2020, pero sobre todo hay, hay un interés doble y es generar una alta frustración en la población opositora al indicarle, te das cuenta que cualquiera puede ser corrupto, te das cuenta que tu gente puede ser corrupta. Y eso sí es un golpe que la oposición va a tener que ver cómo, cómo resuelve. Porque el problema de la corrupción es que le quita tanto tiempo y energía a los diputados que que no están vinculados con ella, porque tienen que despegarse, tienen que deslindarse, tienen que seguir haciendo su trabajo y además tienen que resolver este tema de imagen pública, que va a ser complicado para este año. Lo es, lo es y, y creo que con eso pasa lo mismo que pasa con los mensajes peyorativos en redes. Tú puedes tener cuatro mil halagos y tienes a un cabeza de ñame que te habla mal y la gente siempre va a preferir responderle al que no está de acuerdo con ella, al que le contraría el mensaje y ocurre lo mismo con esta historia por alguna razón pareciera ser más atractivo, más chévere responder sobre el corrupto, yo sabía todos eran así, qué desgracia bla, bla, bla, que a los que se han mantenido al margen de esta historia que seguir denunciando sobre todas las historias de presos políticos y diputados que tuvieron que huir del país ante la coerción del Estado y tenemos entonces varios por qué un porqué. ¿Por qué se hace más ruido sobre el iPhone de la esposa de Juan Guaidó que sobre el iPhone 11 de Luis Parra? Que sale en los videos con los que este señor le eh, contraría al obispo de San Felipe su tesis sobre la visita improvisada a la conferencia episcopal. Porque para el chavismo es sumamente importante el quórum con el que aprobaron que Áñez fuese la presidenta encargada de Bolivia? Pero no le importa para nada lo que haya pasado en Venezuela. Claro, verdad! ¡Rarísimo! ¿Por qué darle tanta atención a los gobiernos de la región, pero de pronto hacer silencio sobre Alberto Fernández en Argentina? Porque Alberto Fernández ha tenido que, entendiendo que ya no puede hacer lo que le dé la gana ya porque además tampoco tiene el Parlamento totalmente a su favor, ha tenido que jugar unas cartas interesantes, que es no apoyar abiertamente a Nicolás Maduro. Y sin embargo, Evo puede estornudar jóvenes y a los dos segundos aparecen todas las redes del Estado venezolano. Evo se cortó la pollina. Eso es relevante para la agenda venezolana. Eso tiene alguna influencia en la agenda venezolana. No lo sabemos, pero lo meten. Y el último por qué es... Porque el aparato de propaganda de Nicolás Maduro, los medios a su favor, hablan y siguieron hablando de lo que ocurrió en Irán como si hubiese sido falso que el gobierno iraní derribó un avión con pasajeros. Yo creo que es una, un caso que de verdad llama a la reflexión sobre la, la paridad ideológica, la fidelidad por ideología. Usted puede respaldar al gobierno de otra nación, usted puede estar de acuerdo con sus dictámenes, con sus maneras de llevar la política, pero en casos como estos bien vale la pena esperar que se destrabe, que se entienda qué pasa allí y una vez que el propio gobierno iraní dice sí, fuimos nosotros y fue un error qué pena, ¿no? Costó la vida de 176 civiles inocentes pero fue su error ¿Cómo hacemos con todas las tesis que lanzó el chavismo a la opinión pública diciendo no, Irán es incapaz de hacer algo como no, esto pa. Irán no fue, hubo un señor de la asociación de asociaciones, empresas, cosas árabes en Venezuela, que dijo, yo les voy a mostrar gráficamente por qué no pudo haber sido un misil iraní y queda desmentido por el propio gobierno de Irán, cosa Gracias. que es absurda. Ajá. Pero además pongan esto en magnitudes. Hay una suerte de apoyo ciego a, a un gobierno, a un régimen que viola derechos humanos, que no es democrático, hay un apoyo, pero ese apoyo implica hacerte cómplice de más de 160 muertes por un avión que fue torpedeado. Porque eso es ser cómplice. Y, y además más de 40 muertos en las estampidas por el velorio que se hizo por Soleimani de manera vamos a decir, empujada por el propio aparato de propaganda iraní, que era poner mucha gente en la calle y que se vieran las multitudes. Bueno, esas multitudes generaron no una muerte ni dos, sino más de 40. Es decir, que en total, más de 200 personas muertas por un hombre. Así y, es. Y por causas del propio Estado iraní. Ahí no tuvo nada que ver Estados Unidos. Entonces, es, es absurdo que un gobierno como el venezolano eh, eh, bueno, se sume a esa locura. Es absurdo y es cínico Lc. Esta gente lleva semanas preocupadísimos por los chalecos amarillos franceses. Y la cosa es un tikititaki -tiki todos los días. No puede ser que el gobierno francés no tome en cuenta las demandas de los chalecos amarillos. No puede ser, así no avanza una sociedad. No puede ser ellos que se llaman demócratas. Y aquí todos los días tienes a centenares de comunidades reclamando gas en bombonas. Reclamando agua, reclamando electricidad Y esas demandas parecieran Vamos a pedirle entonces a las comunidades venezolanas Que se pongan chalecos amarillos Sería terrible porque sería un ejercicio casi que de disparo al blanco De parte de los cuerpos represivos Que ya lo han hecho anteriormente Le disparan a la gente que protesta por cosas básicas Cosa que no ocurre en Francia, curiosamente ¿Verdad? ¿Qué broma? Esto ha sido entonces ¿Por qué? Y para cerrar este En Serio, Naki, Estados Unidos. Estados Unidos, oye, vale, de verdad, bueno, un giro. LCA, aquí hubo un giro en la propuesta norteamericana. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice, bueno, eh, vamos a hablar de unas condiciones mínimas que necesitamos para unas elecciones libres, democráticas, transparentes. ¿Qué debe pasar? ¿Cuál sería el escenario ideal? Nada que no hayan dicho otras organizaciones dedicadas al tema electoral antes, pero además dice, a lo mejor lo, lo, el mejor escenario, el más breve, el adecuado para el caso venezolano es una transición. Acordada, negociada Es decir, lo que queremos decir con, esta, con este segmento Es que hasta Estados Unidos cambió la narrativa Sobre el cambio institucional en Venezuela Ese, ese mantra es hacer usurpación, gobierno, de transición, elecciones libres Ya estamos viendo cómo incluso dentro de estas informaciones oficiales estadounidenses Ya se habla de, bueno, hablemos de una elección parlamentaria y presidencial Ya no es solamente presidencial lleguemos ahí a partir de un gobierno de consenso, Así es decir, un gobierno de coalición, y no se habla de cese ni de nada de eso. Y además, se dice, bueno, no depende de Guaidó ni nada este asunto de intervenciones, ni cosas armadas, ¿eh? esa tontería, dependerá del presidente de los Estados Unidos que está ocupado con otras cosas. Así que Estados Unidos tiene un giro. Un giro en su narrativa que, bueno, necesita ver cómo se procesa por el resto de los actores políticos y globales. Y además deciden sancionar a los diputados participantes de esta movida en el Parlamento. Divertido, sí, Él es el que la mayoría de la gente diga, ¿y ahora dónde se van a gastar esos dólares que les dieron por esa historia? En Venezuela, mi hijo querido. Nos guste o no, en Venezuela estamos viviendo una dolarización de facto y hay un bojote de lugares, de empresas, de propiedades en los que los corruptos pueden gastarse esos dólares. Fácil. Hay actores económicos venezolanos que no pueden decir transparentemente de dónde vienen sus recursos. Allí está escondida parte de este dinero. Así que sí, efectivamente, si la gente empieza a ver a estos personajes y sus entornos familiares cómo han cambiado su nivel de vida en los últimos meses, podrán darse cuenta entonces que no necesitan una cuenta en Estados Unidos. Hay un señor que conocí en el marco de la tragedia de Vargas que me dijo una frase que me quedó latiendo la vida toda y dice, puedo ocultar la mano que roba, pero no la mano que gasta. El asunto de la faramayería, la necesidad de demostrarle al otro lo que tengo, cuánto tengo, siempre se va a llevar por los cachos a los corruptos, siempre, siempre los bloqueará. Cuando tienes este tipo de personalidades que aspiran a ser líderes políticos sin tener las competencias, cuando dicen además que han sido excluidos de los partidos y demás, ves entonces en esta actitud de gasto la desmesura. Por eso tanto camión blindado, por eso tanto tipo con arma larga, por eso tanto teléfono nuevo. Esto ha sido en serio. Él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto y pueden ver muchos más de estos contenidos en patreon.com slash Naki Luis Carlos. Todo pegado. Pueden suscribirse y seguirnos allí.